Buenos días, eh, con esta sesión estamos empezando una bastante larga exploración de las emociones según el Buda, que de plano quizás eh, para algunos parece, pero el Buda no es contra las emociones, él no está intentando eliminar y deshacernos de todo y ser así muy neutrales y anestesiados mentalmente. Y para poder evaluar si es cierto o no, eh, podemos reflexionar que el Buda varias veces dijo que todas las mil enseñanzas que hay en el budismo, en el Dharma, son para trabajar con las emociones complicadas. Y es muy obvio cuando miramos eh, toda la colección de lo que enseñó, también enfatiza enormemente el cultivo de emociones positivas como amor y compasión. Y por lo tanto todo lo que es eh, el budismo, todo lo que el Buda enseñó eh, nos está eh, invitando a entrar a un mundo donde las emociones tienen una presencia muy importante. y Si contemplamos eh, el rol de las emociones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria, hoy se reconoce que la inteligencia emocional es más importante en cuanto a éxito, y esto es según estudios que han hecho, que tener emo inteligencia emocional es un factor más importante en el éxito en la carrera y en las relaciones personales que una inteligencia de poder, la, lo que normalmente pensamos como inteligencia que es inteligencia intelectual. Y no que no necesitamos una inteligencia intelectual para ciertas cosas, pero para llevar a cabo todo lo que hacemos que tiene que ver con otros seres humanos, que es casi todo lo que hacemos. La capacidad de conectar, de sentir que otros están sintiendo que les está propulsando de poder responder frente a otras personas de manera saludable, ecuánime, bondadosa, de saber, dentro de uno mismo, ajustarse emocionalmente para poder trabajar con diferentes personas, es absolutamente clave. Pero si, Aún sin este tipo de estudios, si miramos el nivel de desarrollo emocional y el nivel de desarrollo económico que tenemos, la, la cantidad de horas que pasamos en nuestra formación en la escuela, que están dirigidas a lo material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 aunque podemos tener todos los re reconocimientos profesionales y todos los coches y tablets y vacaciones que queremos tener. Si nuestras relaciones están llenas de rencor y conflicto, no importa cuántas playas bonitas podemos ir y visitar, nuestra vida no va a ser una buena vida en realidad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 Cuando estamos rodeadas de cosas muy bonitas, pero acabamos de estar gritando con alguien por celular que nunca nos entiende y siempre hace lo mismo y estamos muy enojados, realmente enfadados, y colgamos el teléfono, no importa cuánta, cuántos retratos bonitos y cuánta comida buena, no lo disfrutamos. Y lo sabemos no necesitamos estudiar para saber que nuestra vida emocional es decisiva en decidir si tenemos una vida feliz o no, es decisiva. Y durante estas semanas que vamos a estar dedicando a esta exploración estamos entrando a en un mundo más o menos desconocido. El mundo interno, nuestro mundo emocional, donde nuestras emociones como todo en nuestro mundo interno están conectando con pensamientos, con memorias, con sensaciones, con, con identidades, con maneras de relacionarnos, que más o menos dejamos en la oscuridad y seguimos con nuestras vidas intentando construir nuestra carrera y nuestra familia y tener todo bien, con este enfoque fuera. Mientras dentro de nosotros es donde realmente lo que pasa afuera, su sabor queda preparado. basado en qué está pasando dentro de nosotros. Y cuando empezamos a explorar este mundo, es un mundo mayormente desconocido. Es un mundo que no hemos explorado mucho, y este, esta exploración que estamos haciendo puede complementar una, un proceso de terapia, no, no es que no son compatibles, pero amplia el rango de lo que podemos incluir en nuestros procesos de trabajo, enormemente. Y cuando, para personas que no están en, en cursos, en programas de terapia, la exploración de nuestras emociones, según el Buda, es una invitación,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 y nuestra cultura reproduce esta bifurcación en muchos ámbitos. Dividimos los campos de estudio entre los, ¿no? los ciencias reales y las ciencias como aquí medio emocionales. Y dividimos los géneros. Y no creo que vamos a tener que pasar mucho tiempo para saber cuál de los géneros se identifica como con el intelecto y cuál con las emociones. A ver, no creo que se haya que debatir mucho. De hecho hubo una, eh, un curso de preparación para matrimonio. Um, que va a parecer que fue hace muchos siglos, pero era en este siglo, este siglo XXI, <risa> donde estaban indicando a las mujeres que deben de ceder a las decisiones del hombre, que son los hombres que deben de tomar decisiones porque los hombres son racionales, y las mujeres pues ya sabes, ¿no? <risa> okay. uh, ¿Sí? Sí, hoy en día. Y nos reímos mucho, pero hay que ver qué tanto es cosa que realmente hemos internalizado o no. Y esto nos afecta profundamente cuando hacemos esta separación porque básicamente estamos diciendo las emociones, entenderlas, aprender cuál es su lógica para trabajar con esto, olvídalo, olvídalo. Y al pensar que no son racionales, no intentamos aplicar una mente que analiza, que entiende,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 totalmente irracionales y ya sabemos que tienen mucha importancia, mucho poder en la vida, ya sabemos. Sabemos cuando estamos abrumados por ansiedad o estamos abrumados por enojo, no podemos casi respirar. Todo, todo lo que no es esto se, se pierde de la vista. ¿Quién quiere entrar en esto? Pero estamos en esto. Y cuando hablamos de explorar este mundo, no es que no hemos estado en este mundo, vivimos en este mundo. Vivimos en un mundo ¿no? donde los pensamientos y las emociones se afectan mutuamente. ¿Quieres despertar rencor? Hay instrucciones muy claras para hacerlo. Piensa en alguien que te ha dicho algo faltante en respeto o grosero. Lo ideal sería si lo ha, te lo ha comentado frente a otras personas. Y después imagina que tú podrías comentarle a esta persona. Quédate ahí meditando en estas, estas ideas, estos pensamientos, ya tienes la receta. No es nada complicado, ni irracional, ni misterioso. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras identidades, si nos sentimos que, que todo el tiempo la gente nos menosprecia, nos, nos trata, nos hace menos, nos ¿no? faltan respeto, no nos escuchan. Ya tenemos cierta postura frente a nuestras experiencias que fomenta ciertas experiencias emocionales, de rechazo, tristeza, o de resentimiento, o de envidia. Todo está conectado. Y al reconocer que hay conexiones, de repente hay cosas que podemos hacer. Así que el primer impedimento es de reconocer que no estamos hablando de entrar un territorio con monstruos descontrolables, como los mapas antiguos. ¿no? ¿sabes dónde, hasta dónde sabemos cuáles son, cua, cómo es el territorio? Y más allá, ahí están los dragones, los monstruos. Y así, así ponían en las cartas antiguas, ahí moran monstruos, ¿verdad? Y esto es el peligro cuando no miramos. Cuando dejamos cosas en la oscuridad, nuestra imaginación ya ve cosas mucho peor de lo que son. Y esto es un círculo vicioso porque sospechamos que es algo muy feo y no quieres ir a verlo. Necesitas esperar a alguien con mucha ambición o mucha codicia, por ejemplo un conquistador, que va y, y ve cuáles son los continentes allá para ver con una actitud de rapaz que se puede extraer. Tampoco esto es la idea. La idea en el, la exploración de las emociones, primero es que forman parte de lo que somos, si queremos conocernos, esto forma parte, esto es uno. Y el segundo, que quizás lo más importante, es que hay muchísimo que podemos hacer. Y nuestro segundo impedimento que forma un, una, una gran piedra frente a la puerta de entrada a este territorio es la, son las estrategias habituales que aplicamos ahora para manejar nuestras emociones. Tenemos básicamente dos o tres. cuando te surge una emoción intensa, apego, una mente que tú quieres esto y tú piensas que necesitas esto y sin esto no vas a estar bien y, y realmente y no, si lo pierdes va a ser muy mal y, y tienes que tener esto. ¿Qué haces cuando te surge este tipo de emoción, esta sensación? Te levantas y corres tras el objeto y expresas tu apego. Si es enojo, ves esto como malo y ella no debe de hacer esto y no es correcto y expresas. Esta es una opción, expresas. y ya que la segunda alternativa tiene costos de salud y tiene otras desventajas, se suele animar, y esto es muy norteamericano, expresa tus emociones, es muy importante desahogarte cuando sientes algo. Guardarlo dentro es muy malo, que es cierto, pero el problema es que si no lo expresamos Normalmente la única otra opción que sabemos es contenerla adentro. Tienes apego para algo, alguien incorrecto que haces, reprímalo, reprímalo lo más antes posible, porque no, expresar esto no. ¿O tienes rabia por algo que otra persona en tu familia hizo? ¿La expresas? ¿Habrá confrontación? ¿Habrá conflicto? ¿Se formarán los partidos? ¿No estás seguro que todos estarán de tu partido? ¿Y no sabes qué tan fuerte tu partido va a ser contra el otro partido? ¿Y va a ser? ¿no? Y, ¿Y si pierdes la batalla va a ser muy gacho? Muy desagradable, muy feo, muy incómodo. Los españoles me están mirando, como que va a ser muy malo. Entonces no expresas o. Oh, tú quieres que la gente te vea como una persona bondadosa y si atacas agresivamente pues se te va esa reputación así, y muy difícilmente la recuperarás después, así que cállate. Y te callas. Y aquí también entra cuestión de género. Ciertas emociones para ciertos géneros están mucho más aceptables que otros hombres que expresan enojo es hombre verdad una mujer que expresa enojo tenemos otras palabras que no vamos a repetir y expresas vulnerabilidad compasión si eres mujer, qué bien, ¿verdad? Si eres hombre, tenemos otras palabras más que tampoco aquí se repiten. Tenemos muchos rollos en el manejo de las emociones que nos afectan, nos limitan que desconocemos porque este ter territorio más o menos dejamos todo esto debajo de la alfombra. Y cuando tienes tantas cosas debajo de la alfombra, en cierto momento crecen hongos, no puedes caminar encima de la alfombra porque todo es chueco, por todo lo que tienes amontanado debajo, y en cierto momento apeste porque has puesto la comida que cayó y has puesto otras cosas más y esto es el peligro de guardarlo adentro. Ahora tenemos una tercera opción, cambiar de canal, distráete haz ejercicio, miras unas películas, pon tu policiaca, <risa> <risa> piensa en otra cosa. Y estos son consejos que, que, que, que damos a los niños. Y esto es la sabiduría de una civilización milenaria, esto es lo que te podemos ofrecer. <risa> y no es cierto, no es cierto. Ahora somos una civilización global. Todas las herencias de diferentes culturas tenemos acceso a través de todo el trabajo del desarrollo material y tecnológico. Podemos entrar, podemos bajar, descargar libros, podemos ir a intercambiar ideas, podemos viajar, tenemos mucho intercambio de ideas. Y curiosamente, ahora sí en la psicología occidental se ve ciertos cambios, ciertas eh, orientaciones de ofrecer alternativas. Una de las alternativas que se ve en la psicología occidental, que es, es por todos lados en el budismo, es la idea de que no nada más el trabajo con nuestra vida emocional no nada más se trata de deshacernos de problemas emocionales, sino que dentro de nosotros tenemos la capacidad de cultivar capacidades saludables. Esto es algo que quita la sensación de que hay peligros. Es un mundo de amenazas muy oscuro. Y hay todo el movimiento de la psicología positiva, donde no es nada más eliminar enfermedades serias o disfunción seria. No somos una costera de maldades. Costal, costal, un costal. <risa> ¿Qué es costera? Como un saco, una bolsa grande. Costera es esto? No, no. Costal, sí. Ah, pues, costera no quiere decir nada. Es no. una zona donde hay la costa. Ah, no, no, no. <risa> no somos un costal. Así. No somos un costal de disfunción o de impulsos negativos. Tenemos capacidades absolutamente nobles. La sobrevivencia de la raza humana depende de esto, y se ha llevado a cabo a través de los milenios por esto. El impulso de cuidar a los infantes desprotegidos suyos o de otros, realmente no importa tanto. El hecho de que te llega algo que está gritando y nada más queriendo quitarte recursos, pensando sin totalmente frío, Los infantes llegan, quieren quitarte tu tiempo, quieren quitarte tu energía, quieren quitarte tu comida, luego te van a querer quitar oh, todo tu dinero para comprar los nuevos tablets y tenis y no sé qué más, y cuando tienen problemas van a buscar que tú los resuelves y lo vas a hacer. esta presencia nos llega gritando y haciendo sucio, y nosotros ¿qué hacemos? ¡Ay míralo! Y, y, y encuentras una persona que está sentado a tu lado, no, no te puedo decir, vuelo mucho en avión, no te puedo decir cuántas fotos de nietos como una tras otra, porque si preguntas ah, ¿a dónde va? Ah, va? ah, sí voy a visitar a mis nietos, y ya... <risa> Amor surge espontáneamente en nosotros. Cuando vemos a alguien que realmente necesita algo de nosotros, lo queremos dar. Tenemos impulsos absolutamente altruistas y nobles y hermosos, y son más fundamentales que las cosas que pensamos, uh, no quiero mirar porque soy un costal de esto, son mucho más fundamentales. Como lo dice Su Santidad Dalai Lama, el mundo puede sobrevivir sin odio, pero no puede sobrevivir sin amor, y está sobreviviendo. Y esto nos indica que amor es prior, prior, prior, posterior. No, anterior, es anterior. Más básico. Más básico. Más integrado en nuestra naturaleza. Desde la perspectiva que estaremos explorando en estas sesiones, eh, dos de las premisas básicas que nos han impedido de entrar a explorar este territorio vamos a estar cuestionando y desmantelando. Uno es que intelecto y emoción son dos categorías dualistas o totalmente distintas. Y el otro es que nuestra vida emocional es algo que tenemos que manejar. En agosto del 12, 2016 un grupo de Estudiantes haciendo su posgrado en la psicología occidental eh, fueron a tener una serie de conferencias y diálogo con su santidad, el Karmapa. Y en algún momento eh, él observó que habían puesto el título eh, el manejo de las emociones, cómo manejar las emociones. Y él comentó que, ah, Ustedes piensan que las emociones son algo que hay que manejar, hay que lidiar con ellas, hay que brear con ellas. Es algo complicado, difícil, un problema. Y así pensamos, ¿verdad? mirando esta palabra de las emociones, eh, lo que nosotros identificamos eh, como emociones, eh, dentro del budismo se aplican dos palabras diferentes, que eh, los dos incluyen elementos que nosotros llamaríamos emociones. Una palabra que es una palabra en sánscrito, es klesha. Klesha normalmente traducimos como emoción perturbadora, o aflictiva, o aflicción mental, algo así. Viene del verbo que quiere decir perturbar, agitar, molestar. Y las kleshas se definen como aquel estado mental o aquel experiencia o evento mental cuyo, cuya mera presencia en tu mente perturba. Y aquí, envidia, perturba. Los celos, todo lo que es ira, todo lo que es deseo, apego. Cuando estamos sintiendo esto, no, no, no somos quietos. Esta categoría también incluye eh, eventos mentales o factores mentales o elementos de nuestra mente que no llamaríamos una emoción, pero sí son, están incluidas en lo que se llama kleshas, y principalmente es la ignorancia. Aferramiento, egocentrismo. Normalmente no identificamos esto como una emoción, pero se incluye en esta categoría de Klesha porque su presencia dentro de nosotros perturba, nos, nos quita nuestra paz, nuestra tranquilidad y finalmente también nuestra felicidad. Y cuando están ahí, toman control. Y esto es un, un factor clave. Si no estamos muy aptos, nos superan y toman las riendas. Y cuando ellas tienen las riendas, o expresas, les dejas correr, o oh, estás continuamente, no, no, no, intentando detenerlas y esto es nuestra segunda opción de reprimir pero hay otra categoría de experiencia que nosotros probablemente llamaríamos emociones que es el amor que obviamente tiene un elemento afectivo compasión, que no son clichés y se suelen llamar cualidades. Para nosotros la palabra emoción incluye ambos juegos, ¿no? aunque puede haber algunos factores o actitudes que no estamos seguras de incluirlas en emociones, quizás no como la ignorancia. Pero en el budismo están tratadas de manera muy diferente, aunque todo es sujeto a investigación y a nuestro involucramiento activo. Queremos aumentar la presencia de uno, nos ponemos a aumentarla queremos disminuir la presencia de la otra, nos ponemos a activamente disminuirla. Y así esto es la segunda premisa muy básica que estamos realmente cuestionando en esta exploración, que es que las emociones son un problema. Las emociones son una oportunidad, incluso las que no queremos tener tanto, son una oportunidad de entendernos, de conocernos, de generar compasión para todos los demás seres humanos que están afligidos y perturbados por estas emociones complicadas son una oportunidad de aprender a liberarnos de su control. Y las emociones positivas obviamente son una oportunidad de tener más compasión, más amor, más satisfacción, más plenitud, más de lo que queremos. y para hacer este trabajo todo lo que se encuentra en el Budismo es relevante. En este sentido todas las enseñanzas del Buda y se pone el número 84.000 que en el mundo indio quiere decir mucho, todas las enseñanzas son relevantes, todo lo que es la filosofía todo lo que es la meditación, todo lo que es la ética, todo lo que es el budismo es relevante. Ponemos todo para trabajar con las emociones que vemos como que nos quitan nuestra felicidad, que nos lastiman, que nos debilitan que nos confunden, y para ir desarrollando, aumentando, fortaleciendo, estabilizando, expandiendo las que aportan felicidad. Y aquí las emociones podemos identificar de dos tipos. Y aquí no queremos estar diciendo los malos y los buenos, porque los malos son excelentes maestros, excelentes, nos pueden enseñar la compasión, nos permiten desarrollar empatía con otros que lo están experimentando, si no lo miramos en nosotros, si no lo reconocemos, identificamos, si no, lo, no soportamos verlo en nosotros, ¿cómo vamos a soportar o querer verlos en otros? Las emociones que quizás queremos llamar malos son muy buenos para ciertos fines, pero su presencia, su mera presencia, sí está dañina. ¿Por qué? Porque nos inquieta, nos confunde y finalmente nos terminan controlando, toman control de nuestros pensamientos, de nuestras percepciones, de nuestros sentires, y esto es un problema pasamos la vida inquietos, insatisfechos, frustrados. Esto no es lo que queremos, no es benéfico para nosotros, para nuestra felicidad, para nuestro bienestar, para nuestras relaciones. Por esto estas emociones podemos reconocer como dañinas, mientras las otras Real emociones son benéficas, son benéficas para nosotros, mientras las otras son dañinas para nosotros y también para otros. Las emociones de amor y compasión son benéficas para nosotros y para otros. Y aquí vemos otro factor que es absolutamente clave y es donde entra la filosofía en el manejo o en la distinción de estas categorías, en las emociones saludables, benéficas, la orientación que tenemos hacia otros es totalmente distinto. A la manera de relacionarnos que tenemos en las emociones perturbadoras, lo que se llama Klesha. En el amor y la compasión, la sensación de yo y otro no es sólida. No hay una, no queremos una barrera. Y cuando llega, llegamos a desarrollar amor incondicional y compasión incondicional, no se experimenta. No estamos poniendo ningunas condiciones de nuestra parte. Abrimos todas las puertas. Venga. Aquí no estamos revisando tus características para ver si puedes entrar en nuestro corazón o no y la orientación y el manejo de las categorías de yo y otro en las emo emociones saludables tiene mucha más apertura somos más tolerantes, y al fin del día la sensación de quienes somos con estas Emociones. No depende de tener un aquello frente a quien nos estamos defendiendo o que estamos intentando jalar hacia nosotros o empujar más lejos. Con amor experimentamos la felicidad de la persona o mascota que amamos, experimentamos su felicidad como nuestra felicidad. Con compasión, experimentamos su sufrimiento como nuestro sufrimiento. Y aunque de plano empezamos a pensar, ah, esto ha de ser muy desagradable porque entonces mi sufrimiento se aumenta. Pero en la experiencia, si lo analizamos muy al fondo, y definitivamente en su desarrollo final lo que nos duele es el aferramiento a un yo. A mí me duele el sufrimiento del otro. Mientras tenemos esta sensación de un yo, como un puño cerrado aquí que yo necesito defender, hay sufrimiento. Cuando nos abrimos, cuando reconocemos que quien soy yo forma parte de otras personas, yo formo parte de otras personas. Y cuando decimos formo parte de tal y tal familia, literalmente quien yo soy se extiende y forma parte de otros. Y cuando decimos que otros forman parte de lo que yo soy, cuando, las, cuando estamos experimentando un instante de amor real, realmente experimentamos esto. No estamos experimentando yo amo a aquel ser. La idea de yo aquí y el otro allá desaparece. Y es profundamente aliviador y sanador. Esto ahora es la, es la propuesta del Buda, vamos a tener que ir cuestionando, explorando, viendo si es cierto o no. Cuando aplicamos esta misma análisis a las emociones que son eh, dañinas, vemos que en todas esas emociones siempre hay una lucha entre yo y el otro. Con apego, aunque no estamos intentando expulsar el ojo más lejos, como hacemos con ira o enojo, cuando estamos intentando jalar el otro hacia nosotros, hay una continua lucha de controlar el otro, de poseer el otro de dominar el otro, aunque lo hacemos de manera súper fina y sofisticada, dándole lo que necesita para que se acerque, mostrándole lo que sabemos que le guste para que, está, que esté cerca. Y vemos en los momentos que no se logra, el apego no logra Tener la persona en un lugar donde la queremos haciendo y diciendo lo que queremos que diga. Cuando falla nuestro apego, vemos que tanto es amoroso. Nos enojamos, nos frustramos. Queremos poseer, controlar. Apego. Refleja una sensación de yo y otro desconectados. Y queremos poder hacer algo al respecto. Pero no podemos controlar a otros. Apenas podemos hablar de controlar nosotros mismos. Apenas. Controlar otra persona, olvídalo. Mega insaludable. Realmente... Y el planteamiento básico es esto, la, el modelo de qué es una persona es distinto que la, el modelo implícito en la experiencia de amor y compasión. Con amor, al dar algo de ti a otra persona no pierdes porque no estamos manejando como si fueran dos ¿no? listas de contabilidad. Le doy un abrazo, yo pierdo un abrazo. Damos un abrazo con amor, recibimos un abrazo. Pero cuando estamos intentando tener a alguien, nunca es suficiente. en el momento en que se suelta las manos del abrazo, ya estamos inquietos, porque ¿no? ya no me está abrazando y, y, y, y ¿qué hago para, para que no me deje? ¿Sí? Con apego las relaciones se llenan de sufrimiento, porque estamos en este modelo de perder y ganar. ya que según la visión filosófica del Buda, un ser, un ser humano, un animal, no es completamente y absolutamente independiente de su entorno, existe conectado, realmente conectado y por lo tanto las emociones saludables, benéficas, que se llaman cualidades, reflejan conexión, mientras las relaciones dañinas, no saludables, reflejan una sensación de desconexión. Ya que queremos conexión, son muy inestables, porque su base es, somos desconectados y ¿qué hago para ¿eh? tener lo, estar conectado con lo que quiero y deshacerme lo que no quiero para tener otra cosa que quiero más? Son profundamente inestables y son poco realistas. van contra la realidad de las conexiones verdaderas y rela emociones como amor y compasión son realistas porque reflejan nuestra conexión profunda. Todo esto es un planteamiento que pongo a su consideración nada de lo que estamos explorando ahora es abstracto o teórico, se trata de una realidad que estamos viviendo todo el tiempo. Por lo tanto, nuestra tarea es explorar, comprobar, y eh, para iniciar este proceso de estar aprendiendo de nuestra experiencia y no de lo que una monja les dice, la tarea para poner en práctica lo de esta sesión es de observar, simplemente empezar a darte cuenta cuáles son las emociones que están surgiendo, simplemente con esto, y esto ya es un muy buen inicio no estamos acostumbrados a estar contestando esta pregunta a lo largo del día. ¿Cuál es la emoción que tengo ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Y luego vamos a ir viendo cuál es el rol de lo que estamos sintiendo en nuestra manera de interactuar, vivir, etcétera pero solo con esto ya tenemos un buen inicio. Y si quieren hacer un poquito más, pueden preguntar en las experiencias de las emociones, simplemente estaba preguntando ¿qué tanto es cierto que en momentos de tranquilidad, o amor, o compasión, sí hay conexión? ¿Y qué tanto en las emociones como envidia, como celos, como ira, frustración, resentimiento, apego, deseo, qué tanto hay esta lucha, inestabilidad y desconexión? Ya con esto tienen bastante tarea.